alto corte de pelo me dice ven ahí ven ven, ¿Ven? Lado, bueno <risa> espero que les haya gustado el video fue algo corto pero me lo pidió un